Este video es exclusivamente para las personas que van a viajar a Sudesía Asiático y en sus planes tienen incluir a Indonesia. Y que desean estar más de 30 días en Indonesia. Y es que más de 30 días en Indonesia es fácil muy pocos países necesitan visa para ir a indonesia incluido perú pero puedes entrar solamente 30 días si quieres estar más tiempo tienes que salir y volver a entrar y eso te va a salir caro yo calculo que no menos de 150 dólares porque es una isla y tienes que volar para los colombianos creo que son los únicos que les piden visa pero según mis cálculos es mejor porque cuando te dan la visa es por 60 días Repito, para el caso de querer estar más de 30 días. El trámite tiene que hacerse antes de entrar. Les dejo el link de la página del consulado de Indonesia en Singapur para que lean los requisitos actualizados porque esos periódicamente cambian sin previo aviso. La jugada es así, si quieres estar más de 30 días, debes en un país cercano antes de entrar a, in a Indonesia, como Tailandia, Malasia o Singapur, acercarte en persona al consulado de Indonesia en ese país. Te adelanto que alices una foto y un ticket aéreo para mostrar tu salida de Indonesia, que es lo más complicado. Te cuento rápido mi caso para que te hagas una idea. Todo empezó porque yo llegué al aeropuerto en Indonesia y había una mesa para sacar visas a la llegada y cuando fui a pedirla, el tipo de la mesa me dijo que no, que no me podía dar visa porque era peruano y a mi amigo colombiano la misma idea y no me dio chance y no me quiso dejar sacar la visa en el aeropuerto ni siquiera pagando pero yo sé que eso se puede por eso, de Indonesia, me fui a Singapur para comprobar que sí se podía. Tengo dos casos positivos. El de mi amiga colombiana, que le dieron 60 días de visa cuando nos dijeron que a los colombianos no les dan más de 30. Mentira. Y para mí como peruano, que me dijeron que a los peruanos no les dan visa, más de 30. Mentira, sí, me dieron 60. Sí se puede. La visa es muy sencilla. Llenas el formulario, pegas la foto. Esa es la parte fácil. Hay que pagar 75 dólares y el tema del ticket siempre no, no quería comprar un ticket obviamente para una visa porque no sé el día exacto en que voy a salir pero saqué una reserva de ticket para pagar después en korean air y no me la aceptaron porque el ticket viene con un código y ese código, la persona que me recibió me dijo, no, ese código no sirve. Tienes un ticket comprado. Le dije, what? y dije, bueno, ya vengo. Voy a comprar uno y vuelvo. Entonces me fui a donde imprimen y volví a hacer lo mismo, pero con la aerolínea Thai Airways. Que esta en el momento de pagar te ofrece dos opciones. Pagar online o pagar en oficina. Le das clic en oficina y listo, te bota una reserva completa con código y todo. Ya, pues esa fue la que presenté y así sí me la aceptaron, ok? Y me bota el código que ella quería ver. Le dije, acá está el código. Listo, me lo dio. Esta es la visa. Y ahora puedo entrar a Indonesia por 60 días En mi caso yo lo hice desde Singapur Porque desde Singapur los vuelos son muy baratos Desde 30 dólares ¿Qué tal?